Bienvenidos de nuevo a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. ¿Qué pasa, peña? Contando los días para Spannabis, ¿verdad? Estamos a menos de un mes y Barcelona se prepara para volver a ser, durante unos días, la capital del cannabis.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 Ya te digo, después de 12 frases ya llega el respiro, yo quema que quema, pero tú toma que toma, pero eso sí, en Cornellá, Barcelona. Este año las World Calambics Conference estarán súper interesantes, porque el temita está hot, ¿eh? Inspecciones en las asociaciones, licencias, subcomisiones, leyes y mordazas, en fin...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 Todo lo que necesitas para conseguir un cultivo exitoso que dejará boquiabiertos a tus colegas y además disfrutarás del apoyo gratuito y personalizado de los expertos de Advanced Nutrients. Menos mal que aún nos podemos echar unas risas. Después de Valencia y Madrid, Trivial Cannabico llega a Barcelona el 18 de marzo. Y no solo eso, se confirman nuevas ciudades como Murcia o Alicante. ¿Y tú? ¿Qué sabes de cannabis? Yo los que en fumado uno. ¿va? Yo. Y estaba todo lleno de gente respetable, importante, gente muy digna. Estaba Pablo Casado. Baby, oh, oh, oh, oh, oh, oh. oh porro mío, qué bueno está. Dicen.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 ¿Cómo no voy a fumar marihuana? O sea, bueno, tranquilos los hombres que habrá algún momento del monólogo que ya veréis que hablo un poquito más lento. Mónico Hagel, 100 años de injusticia, no hacen derecho. Otra confirmación que ya tenemos este año será en Ecuador, una nueva edición de la Copa de la Perla. Fue mi campo pero lo quería, se me hizo cantos aunque no podía Decía las lunas y nunca fue mía, no cabe duda necesitaría más Pasan las horas y no cuento tal, amanecer ya casi es poesía Me faltan libros en la estantería, yo cumplo sueños cuando se dormía Otro en la perla, en su fatalidad, ninguna tumba me podrá frenar Pregunta cuál si he ganado esos torneos, la banda en los eventos es el mejor trofeo. Fiel amante de casi todo lo que veo, es excitante rimar todo lo que creo. Si es tan sencillo aportarles un tanto al barrio, porque al hacerse raperos hacen todo lo contrario. Es rutinario cantarles como un canario, si mis musas existieran mis mi madre con sus ovarios, ya no son varios, es que pocos han quedado. Los pegados no sirven ni para rimar un mandado, yo he quedado como buen no he parado, sigo fuerte camellando Yo les aviso que no parara La perla brilla con su personal Muchos aprenden constantemente Ciudad creciente, yo soy creyente Yeah, Ya les aviso que no parara La perla brilla por su personal Buen morfino de coleccionista si ya te cansaste, en esta vista Y no me insista Que no soy DJ de peticiones, no sea su mixtape Si no me dan sorpresa, mi mamá no me cree Ya soy de la realeza, soy un MP3 Y quien carajo esté cerca hay que darle lo del Tengo algunas sospechas, pero es pago por ver También tengo ofertas, estoy en internet Uso la modernidad como más podría ser, no les voy a obedecer Mientras menos crean, este da pelea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 te cansaste en esta vista Porque son unos berracos Con esta legislación del putas Que no lo quiere dejar Pero vamos a mostrarle al mundo entero Que el cannabis nos unió Y que somos una comunidad tan grande y tan fuerte Que vamos a luchar por nuestros derechos Todos a cultivar libremente Y sigamos luchando ¡Una lucha por para ustedes! Yo. Esta es la actitud, hermano. Para dar voz a la ciudadanía se ha lanzado la campaña Cannabis Legal. Entra en su web y participa. Hola, soy Albert Estrada, soy licenciado en Medicina, especialista en Bioquímica Clínica. De hecho, me licencié en este mismo hospital y desde hace tiempo me dedico a la asesoría de usuarios de cannabis terapéutico. No he probado el cannabis en mi vida. No tengo una relación especial con el cannabis y la verdad es que tampoco he probado ninguno de los otros fármacos que he recetado, pero eso no sorprende a nadie. Y esto ocurre porque en el mundo del cannabis vivimos una polarización, tenemos a los defensores del cannabis, tenemos a los detractores del cannabis y el sentido común, el criterio, salta por la ventana. Yo no he venido aquí a defender el cannabis, yo he venido aquí a defender a los pacientes, a las personas que están necesitadas de utilizar el cannabis porque tienen dolor, porque tienen a una hija con epilepsia, porque tienen... Eh, ...síntomas de la quimioterapia... ...y tienen que recurrir al cannabis... ...y si lo tienen que hacer sí o sí no les queda otra... ...y acuden a asociaciones canábicas... ...donde hay un grupo de chicos jóvenes... ...que no tienen la formación en medicina... ...ni los conocimientos eh, para darles eh, atención... ...acuden a asociaciones de pacientes... ...que están tirando del carro cuando estos propios pacientes... ...están mal y necesitan ayuda... ...no necesitan estar ayudando a otros... ...y esta gente, estos chicos jóvenes que no que no tienen los recursos, estos pacientes que no tienen la energía, les siguen ayudando. Y les siguen ayudando porque son personas, porque son seres humanos, porque no les queda otra, porque no son insensibles al dolor ajeno. Pero no les corresponde a ellos ayudar a estos pacientes. Yo no voy a pedirles que regulen. Yo lo que voy a pedirles es que regulen con criterio, con criterio científico y con criterio médico, y que lo hagan bien. Yo creo que en los últimos años nos han enseñado qué es lo que pasa cuando la política vive de espaldas a la ciencia, a la evidencia médica. Y al resto de personas, os invito a hacer un vídeo con el hashtag Cannabis Legal explicando vuestra situación y vuestro testimonio. Ya sabes, graba tu vídeo y usa el hashtag Cannabis Legal.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 plantitas. Busca las bases en nuestro Instagram, sigue las indicaciones y participa. Con esto terminamos por hoy y recordad que ya está publicado el nuevo Marihuana News, el 116, con toda la actualidad canábica y los mejores consejos para tu cultivo. Nos vemos la semana que viene.